Bueno, estamos acá con Billy Nefretti, una cosecha productiva, Billy. Sí, la verdad que sí, fue algo al azar nomás, por tirarlo y algo salió. Dos kilos pesó el zapallo, el perdón, el boñato sí, el este. Boñato. Lo que no, nunca he hecho dulce boñato, como me decía, mandaste el chiste hoy, pero no, no, nunca hice. Bueno, ¿y cómo se dio esta cosecha? Y se vio que tenía un surco ahí hecho que me sobraba y, y ahí al lado del jazmín aparecieron... Plan, tres plantines de boñatos y se van no a plantarlo y le dije a la vieja, nada ¿no? más, rompa los cocos al otro día de mañana agarro, agarro la pala, la vecina me dice así no se sacan los plantines digo, cómo que no, se si estaban tapados en granillo ah, tenés razón y yo planté por, por plantarlo nomás pero un vicio imponente lástima que nunca le saqué una foto yo y el otro día viene mi cuñada y me dice ¿qué tiene ahí boñato? y yo, no sé, en cualquier momento me agarra con la loca y lo, lo arranco todo porque no sé, es puro vicio para mí. y hoy me di manija y ya metí pala y quedaron los que aparecieron. O sea que fue un hecho fortuito, que prácticamente de casualidad. El año que viene voy a poder decir plantas, el dextaquilo más grande se pesará a 100 gramos. ¿No? La casualidad. Pero más allá de este que pesó 2 kilos y medio casi, sí. eh, hay varios que acá podemos sí, apreciar, sí. Hay, que, hay, que son hay, grandes pero también, grandes. ¿no? Probamos. Sí, uno, sí. uno, dos ochenta y nueve. Sí, ya sería la planta, un poco de. 1,519. Sí. Bueno, ¿y qué va a hacer con estos boñatos ahora? Yo toman para el. bacalao. Porque a mí me encanta el bacalao. Tenemos ah, bacalao y puchero sí, sí. todo el año. Y bacalao y puchero. Y pastel de, de boñato con carne. ¿Y ya le han pedido los vecinos? ¿Qué comentarios le han hecho? Eh, me han relajado todito. Uno, uno la puse en WhatsApp las fotos, en el estado. Y me, me, relajan, me relajan todos, devuelvo eso Que son todos rodados <risa> Me han relajado bastante ¿Y la familia qué dice? Y está la, Mamá está, no te dije que te iba a nada No te dije que te iba a nada, ¿qué, qué van a decir? Este, la verdad es que lindo Bueno, y ahora va a ser eh, Una quinta ahí donde, donde nacieron Va sí. a arreglarlo un poco para el año que viene Sí, el año que viene, yo le, le decía a mi hijo cuando venga Y viene ahora, que no sabe que tengo esta cosecha Que me haga un surco, por lo menos para dar 20, 25 ¿Usted no se dedica a esto? ¿Hace en, no, en, en ratos libres, digamos? Yo estoy jubilado y aparte, no puedo con los pies porque me operaron, después me hicieron quimio, entonces los me quedaron mal, ¿viste? No, no lo hago por deporte. Y al final tomate, planté tomate, hice 30 kilos de Desde diciembre hasta ahora no, no gastamos en tomate, no gastamos en lechuga, no gastamos en... No, no. Y a poquito lo va haciendo, sin apuro. Bueno, felicitaciones por el logro. Y, y hay que hacerlo, lo vas a hacer. A Para pa pa el pelo en las casas se mueve, por lo menos.